Estás disfrutando de nuestra programación por WIPR TV San Juan, WIPM TV Mayagüez y WSTETV San Juan. Once Mayagüez. Bienvenidos a los sorteos de Lotería Electrónica. Muy buenas noches, Puerto Rico. Esperamos que estén bien en este inicio de semana. Les saluda José Figueroa y les doy la bienvenida a los sorteos de Lotería Electrónica. Hoy lunes 8 de agosto del 2022. Para esta noche tenemos el Powerball, un premio de 26 millones. Y recuerda, es importante jugarlo con el Double Play para que tengas más. Oportunidades de ganar Y ya estamos listos para celebrar Los sorteos de Pega 2, Pega 3, Pega 4 Multiplicador, Loto Cash y Doble Revancha Estos sorteos serán certificados Por el auditor Ricardo Carmona De la firma Auditores Aquino de Córdoba Farán Company Y supervisados por el personal de seguridad De la Lotería Electrónica Aquí en el estudio Bien importante, baja el app De la Lotería Electrónica Donde además de ver números ganadores Y escanear tus boletos para saber cuánto ganaste podrías participar en promociones como la del verano eléctrico al registrar los cartones no premiados automáticamente participas de premios adicionales así que bájala ya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 ya lo sabes, compra tus juegos instantáneos y a celebrar con moderación De esta manera le damos comienzo a los sorteos de la noche de hoy Comenzamos con el Pega 2, mucha suerte para todos Adelante con el sorteo, primer número 9 Segundo número 8 Los números ganadores en el Pega 2 son 9-8, repito, 9-8 el 98 Continuamos ahora con el sorteo, Pega 3, adelante, mucha suerte para todos Primer número. 3. Segundo número. 9. Tercer número. 3. Los números ganadores en el Pega 3 son 393, 393. Ahora continuamos con el sorteo en Pega 4, donde sabemos que tienes otra gran oportunidad de ganar en los Pegas. Adelante con el sorteo. Nuevamente, mucha suerte para todos.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 Tenemos la necesidad de un cantante del género movido y a través de Manolín Méndez, que era nuestro cantante regular, conocimos a Ismael Rivera. Puedo oír todavía, y todavía se sonríe Ismael es pionero, porque. Sacó a la luz, sacó de la esquina, sacó de la playita, del barrio, del cubujón, lo que estaba marginado como música, eh, eso, marginable. Y, y en unión, desde luego, a Rafael Cortijo, trajeron nuestra música autóctona, nuestra bomba, nuestra plena, la trajeron a la televisión. Pusieron a nosotros los jóvenes de esa época a cantar bomba, a cantar plena, que en aquella época solamente se cantaba y se tocaba en los solares vacíos, en las esquinas, y ellos llevaron todos esos ritmos a los celuloides.